Nada, de Jane Taylor, capítulo 1. Nada importa, hace mucho que lo sé, así que no merece la pena hacer nada. Eso acabo de descubrirlo.